Hola, muy buenas. Yo soy Javier de la tienda Más Músculo en Tenerife. Aquí estamos de nuevo. He otro vídeo para el canal. Y en el día de hoy vengo a ofreceros eh, un circuito metabólico. Eh, mmm, vengo a traeros pues, ejemplos de, de varios circuitos metabólicos. Hoy os traigo uno. Y lo bueno que tiene este tipo de circuitos es que en poco tiempo podemos hacer un, un gran trabajo que nos lleve a, a un gran desgaste. Entonces, sin más, pasamos a explicar. Vale, pues vamos a empezar en, en este primer vídeo eh, Aplicar pues, el, primer, el primer circuito Tengo aquí las la chuletas porque ya no me acuerdo Lo grabé hace bastantes bastante semanas Y ya no me acuerdo lo que, lo que había hecho eh, Vale, vamos con el primero Vale, como primer, como primer circuito metabólico Pues yo vengo a proponer eh, la realización de cinco rondas Consistentes en Primero, eh, tres flexiones pino para quien no pueda hacer este tipo de flexiones, pueda hacerlas perfectamente eh, apoyándolo, apoyando los pies, formando una especie de puente, también sería, también sería válido. ¿vale? Luego pasaríamos a realizar 5 pistols por pierna, de igual manera quien no pueda hacer eh, las pistols todavía, las pistols squad, eh, podría hacerlo perfectamente. Eh, lo que es la fase eh, negativa simplemente del ejercicio o simplemente con un, con un banquito justamente detrás para no tener que hacer el movimiento completo. Luego pasaríamos a realizar... A ver cuántas eran, de Jorge. Juraría que eran... Vale, sí, exacto. Efectivamente son 10 son dominadas las que, las que tenemos que realizar. Luego pasaríamos a realizar... 15 flexiones pero liberando manos, es decir, en vez de hacerlas completamente continuas, cuando toquemos el pecho con, en el suelo, soltamos las manos, quitamos las manos y realizamos el movimiento. Es decir, flexión, quito las manos, vuelvo a apoyar con impulso, así de y, y realizamos la flexión. Obviamente no hay no creo que me hayáis entendido en esta explicación, así que yo, en las imágenes lo podéis ver perfectamente. Y por último, pasaremos a realizar 20 barbies. Lo, lo ideal en este tipo de, de circuitos sería realizar las 5 rondas en el menor tiempo posible. Eh, personalmente, a lo mejor entre cada ronda, eh, recomendaría un descanso de en torno a un minuto, dos minutos. Yo, por ejemplo, personalmente, mi descanso era eh, cuando acababa los barbies daba una vuelta a lo que era la, la zona donde realicé el circuito hasta volver a, a la zona del ascensor, que es donde hacía la flexión espina y eso me llevaba, como os digo, en torno a un minuto, un minuto con algo aproximadamente a medida que pasen la ronda va a ser mucho más difícil eh, mantener el ritmo eh, lo ideal sería, en un mundo ideal, eh, que realizáramos cada uno de los ejercicios sin tener que, que parar Podremos hacerlo o no podremos hacerlo, eso ya dependerá del nivel de, de cada uno. Y bueno, eh, sin más, eh, espero que me dejéis en los comentarios que, que os ha parecido, si lo habéis actualizado, si habéis sido capaces de actualizarlo, en cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Un saludo y nos vemos en el próximo.